Un 16 de mayo de 1980, el sociólogo peruano Luis Geislin Chaustegui fallece. Hoy lo recordamos con un trabajo de grado de la Facultad de Sociología. El recomendado de la semana es Parirás con Dolor y Más, una aproximación sociológica a la violencia obstétrica y ginecológica de Ileana Olivares Medina, disponible en el link adjunto en la descripción. El estudio trabaja una de las tantas violencias que afectan a las mujeres física, emocional y psicológicamente y que es un tema relativamente nuevo para el feminismo y la sociedad en general, la violencia obstétrica, que ha sido una de las violencias de género que se ha mantenido y reproducido a lo largo del tiempo socialmente. Y para aprender más, te invitamos a leer Obstetric Violet, a new framework for identifying challenges to maternal health care in Argentina, disponible en los recursos multidisciplinarios del CRIMST. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darnos like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todos los papeles. Nos vemos el próximo lunes.